Hey, pero qué pasa, chavales? Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Todo correcto y yo que me alegro. Todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Oh my god, what the fuck? Coño, oh, what the fuck? Oh my god. Oh my god. This is incredible. Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Coño. Oh my god. Oh my god. This is incredible. Tengo un mensaje para ti, ¿vale? Está en un sobre. Aquí está el sobre y aquí está la carta. Ven a ven a abrir el mensaje. Ven. Tengo un mensaje para ti, ¿vale? Está en un sobre. Aquí está el sobre y aquí está la carta. Ven a ven a abrir el mensaje. Ven. Oh, what the fuck? Oh, oh what the fuck? Oh my God, oh my God, this is incredible. Oh, what the fuck? Oh, oh what the fuck? Oh my God, oh my God, this is incredible. Todo bien, todo correcto y yo que me alegro.